Broken produces... ¡Verdad! ¡Supreme, verdadero! Ya te estoy diciendo nada más dicho, chofer. ¡Chapo, chapo, chapo Men Men Men Menores, yo no como finta le doy duro al toto Tu heavy de rojo se tinta Ustedes son es pura pinta Las presas me están llamando Para que las despita Los mochadores a la pista yo son velocistas Pero no en mi pista Corto un piquete que es inigualable Lo pone a cabeza como un niño tita. Bitch, yo tengo todo lo que quieren Me tienen envidia y no tengo papeles Por la vía me desplazo solo El tiempo me ha enseñado que solo te muere. Soy el lo más alto que se puede La gente despía, traiciona cuando quiere Tú, buscando tu escoba pa' que vuele Ahora le digo supérenme si puede Y yo, negro, nunca me quejé cuando no pude, ey, yo mismo me superé, negro nunca me quejé, toda la shit me la aguanté, sé que hasta cuando no pude, que se puso para solo le salió el infrarred, infrarred, infrarred, tengo la Nike pegada de la fucking pared, infrarred, infrared. ahora que tu chill me llaman pero no contesté, infrarred, infrared, brindo por las veces que me caí y me levanté. Infrared, Infrared, no soy el de antes, claro, si más mierda Que ayer, rojo, el infrarrojo Te tengo en la mira pa' darte medio de los ojos Rojo, es el color de la sangre tuya Que quedé en el suelo si me enojo Rojo, es el color de tu fosas nasales Y como un cocaine te la rompo Rojo, es el color de la boca que va Que me lo mama si me antojo Negro, nunca me quejé Toda la shit me la aguanté que hasta cuando no pude, ey Yo mismo me superé Negro, nunca me quejé Toda la shit me la aguanté que hasta cuando no pude Que se puso pa' ya solo salió el infrarrojo lo mío ganando la vuelta, tengo a los tuyo con la mente hueca No puedo irme hasta que llegue a los hijos de mis hijos con su vida resuelta El respeto tuyo pa' mi solo es mierda, dejo este poco de gafo dando vueltas Me lo van a mamar un millón de veces y un millón de veces cerraron las puertas No sé qué piensa si no trabaja, si no te esfuerzas aquí paja habla, creyente en mí mismo porque yo mismo soy el que siempre sale y el que da la cara Se dañan ellos mismos si me atacan, no me superan ni me dan la talla el se pillan, va nunca respira El carro del amor que es el que lo rescata Si no llegaba ahora vienen por paca Hay talibanes matamos con acá Yo sé que tengo el flow donde me paro Y vengo de un lugar donde planes y lacras Donde llegamos la presión se marca Murder indirecto de Caracas La mira fija para darte en el rostro Y que la gente no reconozca tu cara They can feel the pressure Saben que si joden se va muerto They can feel the pressure Lo mío tan blessed, sin un rezo Que tenga la Jordan, estamos right, ya tenemos las cortas Se sentía mal y no me importa, se siente en este bicho y lo toma 60 kilómetros por hora, se sigue metiendo y no se atora prego la y me besa la anaconda, sangre de tu vientre por mi contra Ay. Ay, Nunca me vire, toda la shit me las aguante Seguí hasta cuando no pude, eh, yo me me superé, negro nunca me viré Toda la shit me la aguanté se hasta cuando no pude Que se puso para allá, se le salió el infrarred Infrarred, infrarred Tengo la Nike pegada de la fucking pared infra Infrarred, infrarred Ahora que estoy chill me llaman pero no conteste Infrarred, infrarred Brindo por las veces que me caí y me levanté Infrarred, infrarred No sigues de antes, claro, si más mierda que ayer